Hola amigas y amigos del rincongrafico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo recuperar la transformación libre antigua o heredada en Adobe Photoshop 2019 o en la versión próxima a salir que es la 2020. Como hemos descubierto este error, simplemente al ingresar al menú edición y decirle transformación libre a cualquier capa y al oprimir la tecla shift y tratar de transformar, como ustedes se dan cuenta ya no deja transformar de manera totalmente proporcionada, sino que lo hace de manera desproporcionada. Para volver a obtener la transformación libre antigua o heredada simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos al menú edición, tanto en la versión como de Mac como de PC, decirle preferencias, preferencias generales. Y acá en generales simplemente vamos a activar, vamos a activar la opción que dice utilizar transformación libre heredada. Le decimos ok. De nuevo edición, transformación libre y con la tecla shift presionada probamos y ahí está. Ahí quedó activada la transformación libre heredada o antigua de Adobe Photoshop Creative Cloud 2019. Amigas y amigos del Rincón espero que este video tutorial haya sido de su ayuda y por favor no lo olviden, pregunten, comenten y compartan.